We'll mm be -hmm. La silla o en el sillón antes de tomar el café para poder empezar el día laboral o el día simplemente un poco menos tensionados a nivel columna vertebral y espalda. Los ejercicios hoy están pensados para poder liberar tensiones acumuladas en la columna vertebral. En este caso, lo que elegimos hacer es mover la, las vértebras de forma lateral, flexionando flexionándolas hacia adelante, extendiendo la columna hacia atrás y hacer un poquito de torsiones. Así que bueno, los invito a que se tomen 15 minutos, los que quieran tomar nota pueden tomar nota, porque por ahí voy a hacer dos o tres ejercicios eh, de cada una de estas eh, alternativas que nos da el movimiento de la columna vertebral y pueden elegir uno de cada uno para empezar el día y hacer una práctica de 5 o 10 minutos antes de empezar a trabajar como ya habíamos dicho. Hacerlo en un sillón o hacerlo en una silla de escritorio Puede ser más o menos lo mismo Cada uno tiene que adaptar su cuerpo eh, A las condiciones de Que tenga el sillón O la silla de escritorio En este caso nos parece un poco más apropiado Volver a repetirlo en la silla de escritorio Porque creo que hoy en día Antes de trabajar todos tenemos una silla Lo más adecuada posible Que utilizamos a lo largo del día Entonces es una herramienta con la cual Todos podemos contar Bueno, vamos a arrancar para empezar es muy importante la postura arriba de la silla. En este caso yo voy a separar los pies ancho de caderas. Voy a tratar de alargar la columna vertebral, llevando el abdomen un poquito para adentro, <coughs> ubicar las manos sobre mis rodillas y relajar los hombros, llevándolos un poquito hacia atrás, <coughs> como queriendo juntar los omoplatos. Voy a bajar la pera. Voy a tratar siempre de respirar por nariz. ¿sí? Vamos a inhalar profundo. Exhalamos Y con esto nos vamos a alinear un poco con el cuerpo Tomando conciencia de cómo estamos A la mañana o a la tarde Después de terminar de exhalar Vamos a bajar la pera La vamos a llevar cerca del esternón, Relajando y estirando el cuello Y vamos a hacer un círculo Hacia un lado Llegando con la oreja Que quede paralela al hombro ¿sí? Oreja derecha, paralela al hombro derecho Mantenemos ahí, sin terminar el círculo Inhalo acá y con la exhalación bajo despacio hacia el otro lado. Llego al medio, inhalo. Y hacia el lado izquierdo termino la inhalación poniendo la oreja paralela al hombro izquierdo. Estiro todo el lateral del cuello. Hombros relajados. Inhalo profundo y con la exhalación bajo nuevamente. <coughs> Relajo hasta unos segundos y lo voy a levantar despacio. al hombro y extendiendo el cuello de forma lateral. Exhalando voy a bajar despacito, acerco la pera nuevamente al esternón, inhalo y voy cambiando ahora hacia el lado izquierdo hasta que la oreja se ubique paralela al hombro izquierdo, estirando todo el costado derecho del cuello, exhalo, bajo. circular, tratando de movilizar los homóplatos. Voy a sentir que los homóplatos se separan y se juntan cuando voy hacia atrás. Se separan hacia adelante y se juntan hacia atrás. Y ahora una o dos veces cambio hacia el otro lado. De vuelta, si puedo, con la respiración para tomar conciencia. Exhalo y aflojo. Vamos a empezar con el primer movimiento de flexión hacia adelante. Los pies se siguen ubicando ancho de caderas. Lo que vamos a hacer es adelantar un poquito la cola para, y adelantar un poco los pies generando un ángulo de 90 grados para sentir bien el peso, el punto de apoyo, los tres puntos de apoyo en mis plantas, ¿sí? En las plantas de los pies. Voy a llevar un poquito el abdomen hacia adelante, mantengo la, la, la separación de las rodillas y no lo voy a levantar el mentón, relajo los hombros y con la instalación voy a acercar el abdomen hacia las rodillas, el tórax y por último voy a bajar la es que bajo la cabeza voy a deslizar las manos hacia los costados palmas hacia arriba como hacia adentro y relajo y la idea es que acá me quede tres respiraciones ¿sí? uno dos inhalo profundo tres manteniendo la pera cerca del esternón porque la, la pera se acerca al esternón relajando la cabeza Voy a ir levantando mi columna, curvándola hacia afuera, sin levantar la pera. Bien despacito me voy a levantar. Llevo los hombros hacia atrás y cuando llevo los hombros hacia atrás, abro el pecho y levanto la cabeza. Voy a separar las piernas. Ahora, un poco más que ancho de hombros. <coughs> eh, puede separarse de la separación de las, de las patas de la silla, pero eso siempre depende de la silla que tenga cada uno. Acá con un doble ancho de hombros es importante... Eh, que lo consideremos. Vamos a poner las manos nuevamente sobre las rodillas. El abdomen va a ir hacia adelante y voy a volver a repetir el movimiento. Inhalo y exhalando bajo abdomen despacito, siempre para sentir y tener control de mi cuerpo arriba de la silla. Abdomen, tórax, deslizo las manos por detrás de las piernas. Puedo llevar las palmas hacia arriba apoyando los dorsos de las manos y relajo la cabeza. ¿Sí? Puedo mirar hacia el ombligo simplemente dejar que la cabeza caiga, es para relajar hombros y cuello, van a sentir que se abre ahora un poco más toda la parte interna de las piernas, tira un poco aductores, dos, inhalo profundo, con la exhalación relajo lo que puedo, acerco la piel al esternón y despacito voy alineando la columna hacia arriba, sin levantar la cabeza, las manos se deslizan por las piernas hasta las rodillas. Y no lo profundo, voy a llegar hacia atrás con los hombros y ahí abro el pecho y levanto la cabeza. Voy a volver a poner los pies ancho separadas, ancho de, de hombros. Y ahora voy a cruzar la pierna izquierda por encima de la pierna derecha. Voy a agarrar con la mano eh, izquierda y voy a empujar un poquito con el codo hacia arriba abrir y generar una apertura, despacito lo puedo hacer unos segunditos, aflojo ahí, relajo, inhalo, llevo el abdomen nuevamente, relajo los hombros, levanto el mentón y con la instalación voy a bajar hasta donde pueda, las manos ahora se van a juntar atrás de la cintura enlazando los dedos de las manos y voy a relajar hombros y cabeza. la pena se acerca hacia el esternón o con la vista miramos hacia el ombligo. bajo, despacito, hasta donde llegue mi cuerpo sin forzarlo, relajo los hombros y relajo la cabeza fíjense que no se ponga mucho peso sobre las rodillas y acomoden que la rodilla esté por arriba del, del talón y dejo caer dos abro caderas inhalo profundo exhalo ahora despacito, voy a levantar la frente voy a levantar el tórax y me voy a levantar bien despacito. Cambio, voy a soltar acá. Voy a acercar ahora un poco más la cola, que esto de costado para que lo puedan ver bien. Voy a cruzar la pierna izquierda por encima de la derecha. Y con la mano derecha, o sea, con la mano que está cruzada a la pierna izquierda, voy a agarrarme la rodilla, voy a empujarla hacia el lado. Voy a girar hacia atrás, abriendo el pecho, generando una torsión. ¿sí? hacia el lado izquierdo, giro. Y me agarro con la parte de atrás de la silla. Sí, Miro hacia atrás. Los que no mirar hacia atrás, pueden mirar hacia adelante o hacia el costado. Lo último que se trabaja en la torsión es la parte cervical. Abro el pecho. Y me quedo otras respiraciones. Voy a hacer la última bien intensa exhalo y aflojo estas torsiones es fundamental que no las fuercen demasiado sobre todo si no hay elasticidad en la columna voy a cambiar la pierna y voy a hacerlo hacia el otro lado con la mano izquierda me voy a agarrar la rodilla derecha y voy a girar hacia el lado derecho por decir, abriendo el giro va desde el abdomen, tórax y hacia atrás con la cabeza bajo los hombros Sigue generando, pero lo último que se va a torsionar es la parte cervical. Me conecto profundamente con la respiración, aflojo un poco las piernas, trato de relajar la columna, relajar los hombros. Inhalo y, no. y con la exhalación suelto la postura, voy a girar primero la cabeza, el tórax y después la cadera. Acá vamos a, a los que les costó un poquito esto, esta postura pueden hacer primera la que vamos a hacer ahora. Mano derecha. Vamos a mantener bien derecha la columna. Eso es fundamental a lo largo de toda la práctica. Los pies se mantienen bien apoyados, separados ancho de cadenas. Mano derecha. Se va a acercar hacia el lado izquierdo. Vamos a girar y vamos a dejar caer la cabeza. Inhalo, levanto la cabeza y vuelvo. Ahora la mano izquierda se levanta, se cruza y se va hacia el lado derecho, al costado del pie derecho, con todos los dedos hacia afuera. Giro y relajo. Si no llego al piso, con que me deslice la mano por la pierna, estoy. Vamos a hacerlo así. Inhalo. Y exhalando cambio hacia el otro lado. Mano derecha acaricia el costado externo del gemelo izquierdo. Y relajo. Como queriendo acercar el hombro hacia la rodilla o pasarlo. Inhalo. Exhalo, voy hacia el otro lado, voy cambiando. Si llego hasta el piso, voy hasta el piso. Siempre relajando la cabeza. Me ayudo con la otra mano a sostener el peso y a levantarme, ¿sí? la mano que no está trabajando se apoya en el respaldo y gira en el respaldo, en el, de las, en, en el apoyo a brazos, última vez, alineo la columna y aflojo, una vez acá, ya hice flexión hacia adelante y ahora un poco de torsión ¿sí? y, y un poco de extensión lateral, voy a volver a acercar la cola del límite, ¿sí? que quede bien la cola apoyada. Separo los pies, ancho de caderas, bien apoyados, manos al costado, esto es fundamental que no tengan eh, posabrazos, sino que la, los pongan a las manos por debajo de los posabrazos, en el asiento. ¿sí? Voy a observar la separación de mis rodillas y empujando con las manos el, el asiento hacia abajo, voy a levantar despacito la pelvis, lo que pueda lo que pueda, lo que pueda, lo que pueda, que a dejo miro hacia el techo y mantengo. Cuidado con la alineación de las rodillas, que tienden a abrirse, no las abrimos, las mantenemos alineadas, separadas de la misma forma, contraemos glúteos, exhalando bajamos, despacio. Aflojamos ahí, esto lo podemos hacer tres veces. Antes de volver a hacerlo les voy a mostrar una alternativa un poco más simple, que es, vamos a llevar los brazos hacia atrás, el asiento, la cola va a estar bien apoyada sobre el respaldo, vamos a llevar los brazos hacia, hacia atrás y vamos a pasar los brazos por arriba del respaldo de la silla. Vamos a abrir los hombros, abrir el tórax, miramos hacia adelante y nos vamos a ir empujando despacito. Acá hay que fijarse qué tipo de respaldo tenemos. Si tenemos un respaldo que tiene un canto bien duro, podemos ponernos un almohadón o evitar hacer esta postura también. Un almohadón, una Lo he dicho, voy a la Exhalo. bajo. Otra forma de poder darnos cuenta sobre la separación de las rodillas, esto es para trabajar también las articulaciones y el apoyo firme en el piso Es atención en las plantas de los pies, yo voy a empujar nuevamente con las manos, voy a levantar la pelvis, voy a apoyar bien el piso sobre las plantas Vamos a desparramar bien el peso. bajos, flexionando las rodillas, llevo la cola y relajo. Otra alternativa para los que no pudieron, esto es una extensión de la columna, ¿sí? Todas las vértebras se juntan en la parte posterior y se abren en la parte anterior. Para los que no pudieron realizar este ejercicio o se les parece complicado, vamos a hacer uno un poquito más simple, que trabaja también los brazos. Las manos se van a poner en... Eh, con todos los dedos hacia afuera de la silla, vamos a separar los pies, más o menos, bueno, ancho de caderas, más o menos entre 50 y 60 centímetros. Fíjense mi espalda, ¿sí? o sea, puedo hacer esto para tomar una medida, los brazos estirados y la espalda ahí. Inhalando, voy a llevar primero el pecho hacia el respaldo. Y acá voy a levantar los talones y voy a ir bajando bien despacito la pelvis. Los brazos, fíjense que sirven como columnas en este caso, no dejo vencer los hombros. Si tengo una columna, bajando la pelvis lo que pueda, miro hacia arriba para extender un poco más ¿sí? toda la parte cervical. Si tengo complicaciones a nivel cervical, no lo esfuerzo y miro hacia adelante. Acá los talones se separan del piso y mantenemos. Inhalo, exhalo y lo vamos a hacer dinámico. Voy a llevar la cola hacia atrás, voy a apoyar los talones, estirar las piernas y tratar de meter... La espalda y la cabeza entre los brazos. Dejo caer la cabeza. Piernas estiradas. Y acá la cola, como. Tienen que sentir que quieren empujar con la cola hacia la pared. ¿Sí? Eso es importante para que no se genere esto. Quiero que se trabaje la articulación y femoral. Inhalo, vuelvo, despacito. Los brazos sirven como columnas. Bajo pelvis bien despacio. Concentrado en el movimiento, elevando talones. Si quiero forzar un poquito más el estilo porque siento que puedo, puedo mirar hacia arriba. Y brazos no activos, que los hombros no se venzan. ¿sí? Exhalo, por última vez, cola hacia atrás, bajo talones, estiro los brazos, la cadera empuja hacia el techo y relajo la cabeza. Inhalo profundo, exhalo. Despacito, voy a ir levantándome. Pueden acercar las piernas y levantar la cabeza Y cuando hacemos, llevamos mucho tiempo la cabeza hacia abajo Hay que levantarnos bien despacito La cabeza es lo último que se va a levantar Brazos relajados Y vamos a volver a hacer algo más con las piernas Y es, y trabajar un poquito el estiramiento también Sobre todo porque estamos mucho tiempo sentados, ¿sí? Eh, vamos a apoyar Este creo que lo habíamos hecho la otra vez Pero bueno, vamos a variar un poquitito Vamos a apoyar la planta del pie en la silla, vamos a separarnos, pueden hacer un saltito hacia atrás. Acá el pie que está apoyado se va, se va a abrir un poquitito, si ¿sí? no 45, sino 15 grados. Voy a mirar hacia adelante, la rodilla va a estar alineada con la cadera, inhalo, flexiono la rodilla, trato de que la guarda con el apoyo de la silla, si ¿sí? se va un poquito más para atrás, que la rodilla no pase el tobillo y ahí mantengo, ¿sí? Fíjense que el pie está un poco abierto, ¿sí? en un ángulo de más o menos 15 grados, inhalo, sostengo acá, inhalo, exhalo, estiro, levanto el talón, cuando levanto el talón trato de acercar el abdomen, el tórax y las manos hasta la silla, y mantengo, puedo relajar la cabeza y flexionar los codos hacia abajo para profundizar, vuelvo, levanto la cabeza, apoyo la planta del pie y ahora bajo nuevamente. Llevando la pelvis hacia abajo, la rodilla, acuérdense, regular, que no pase el tobillo. Inhalo, exhalo, última vez. Estiro, levanto la planta del pie, estiro la pierna, llevo la cola hacia atrás, bajo espalda. Siempre, siempre tratando de acercar el abdomen, porque si acerco la cabeza, curvo la espalda de otra forma. Acá tengo que tratar de acercar el abdomen, entonces los codos al costado, flexionados, no se abren. Así las hombros. Apoyo la planta del pie. Me acerco con las manos y vamos a cambiar despacito todos movimientos suaves, sobre todo si no son de estirar mucho tengan cuidado con los movimientos de hacer movimientos suaves vamos a llevar un poco en la, pierna, en la planta del pie hacia atrás se abre, la planta del pie que está apoyada se abre 15 grados inhalo, flexiono rodilla llevo el peso hacia abajo desde la pelvis y alineo mirando al frente mantengo acá Estiramiento de psoas, y Inhalo, también se tira un poquito la columna. ¿sí? Todo acá hay un trabajo lumbar. Exhalo, voy a llevar la cola hacia atrás. Pueden apoyar las manos a los costados para ayudarse, Levanto la planta del pie. Y con la exhalación bajo abdomen, tórax, frente. Voy a levantar la cabeza. Apoyo la planta del pie, levanto el tórax, bajo pelvis bien despacito. Bueno. Eh, bueno, fíjense que eh, puede ser que ustedes no tengan la flexibilidad que yo tengo al trabajar de esto, adquirir mucha flexibilidad y ustedes lo tienen que hacer con mucho cuidado, no solamente con respeto a su cuerpo, sino también que están trabajando con un elemento que se puede mover, tienen que tomar las precauciones necesarias. Exhalo, estiro la pierna, si llego hasta acá, llego hasta acá, si no puedo llegar, llego hasta acá. Voy probando. Cuáles son eh, las limitaciones naturales que hoy tiene mi cuerpo. Relajo cabeza, ¿sí? si llego hasta, hasta acá también. Trato de poner las manos sobre las piernas y relajo la cabeza y los hombros. Entonces, nosotros relajamos el cuerpo cuando estamos estirando algo, ayuda a que se pueda estirar todavía más. Hacer consciente una tensión y ayudar el estiramiento. Apoyo la planta del pie, bajo y voy a volver despacito al frente de la silla voy a hacer la última de piernas y un poquito de espalda voy a apoyar la rodilla ¿sí? en este caso apoyo la rodilla derecha y voy a agarrar o agarrarme de la parte de abajo de la silla para que esto para que la silla tenga estabilidad voy a traer la pantorrilla como hacia adentro ¿sí? de la silla estiro la pierna hacia atrás y no sé si se ve pero la pantorrilla está apoyada y el empeño está por fuera de la silla. El talón de atrás se me levanta y bajo, con la cola, con la cadera hacia abajo. ¿sí? No me caigo hacia un costado, Tengo de bajar, ayudándome con las manos, espalda derecha. Ahí voy acomodando el pie un poquito hacia atrás y lo puedo estirar. Estiro un poco más, van a sentir estiramiento en glúteos, principalmente. Un poco de columna, inhalo, solo bajo. Trato de buscar apoyar la frente en el respaldo, relajar los hombros. Y acá me voy a quedar el tiempo que quiera, el que, que me resulte cómodo. Vamos a hacer tres respiraciones. Última, inhalo profundo. Exhalo. Empujo con las manos el asiento, los costados del asiento. Me voy a levantar, subo la pierna hacia atrás y voy a cambiar. Si sí, una vez que yo tengo la medida, Voy a cambiar, tratar de cambiar desde la medida del pie. Llevo primero la rodilla, acerco eh, el gemelo, la tibia, ¿sí? y, y, y, y lo flexiono apoyándolo en el asiento. Bajo la pelvis. ¿sí? Bajo la pelvis hasta donde sienta el estiramiento justo para mí, para mis necesidades. Inhalo. Hacer, esto tira principalmente del úteo y ¿sí? con la exhalación bajo abdomen y apoyo la frente en el asiento si siento que no puedo bajar más me quedo ahí regulando el estiramiento la pierna no está estirada y en la, la pantorrilla está apoyada en el, costado, en el asiento de la silla relajo los hombros acuérdense, relaje la mandíbula los ojos Y acá vamos a separar los pies ancho de caderas Apoyar bien las plantas de los pies Y despacito voy a flexionar Mi pierna derecha y voy a llevar el peso Hacia la pierna izquierda Hacia la planta del pie izquierdo Traigo la rodilla hacia el pecho Acá voy a poner atención en mi cadera Y en los dedos de los pies que están De la, de la pierna que está flexionada Inhalo y voy a estirar la pierna hacia atrás Como buscando extenderla hacia atrás y la planta del pie está como apoyada, como empujando un piso hacia atrás. No se me abre la cadera, ¿sí? Trata de mandar la cadera al piso y bajo la espalda. Trabajo un poco la fuerza, el equilibrio. Esto es un poco para los que quieren por ahí trabajar un poco más, ¿sí? más allá de la columna. Estiro bien la pierna con los dedos atrás. De derecho, flexiona la pierna izquierda, luego la rodilla hacia el pecho, inhalo y con la exhalación, pierna estirada estiro las dos piernas una se estira hacia atrás con todos los derechos hacia abajo bajo, me ayudo agarrándome el respaldo de la silla, acuérdense de la cadera, ¿sí? la cadera paralela al piso y mantengo, relajo la cabeza inhalo exhalo y me quedo el tiempo que necesite Puedo levantar la vista y tirar hacia adelante, relajar los hombros, los codos hacia abajo, así no se tensionan los hombros. Mantengo, inhalo profundo, exhalo, flexiono la rodilla y vuelvo, enderezando la espalda, voy a acercarme y con esto terminamos la sesión. No sé si habrán tomado nota, eh, cada uno puede optar por hacer todos los ejercicios, o para hacer solamente algunos ¿sí? trabajamos un poco de equilibrio abrimos la columna de un lado hacia el otro hay más ejercicios para hacer uno puede ir improvisando y además escuchando también observando en realidad eh, los movimientos que uno hace naturalmente porque por ahí está trabajando y de repente no sé, puedo hacer un estiramiento así porque necesita estirar el lateral de la espalda eh, bueno nada, sean libres también de improvisar uno aprende también en un principio todas cosas nuevas y después tiene de la posibilidad de ir improvisando sobre lo que ya conoce. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Eh, ojalá que nos volvamos a encontrar pronto. Bueno, como ya saben, si, alguna, si tienen alguna duda, alguna consulta, yo soy Jimmy Yoga en Instagram. Y bueno, les vamos a volver a agradecer a vos de la Sport Club, que en esta situación creo que estamos tratando de acompañarnos todos de la forma que podemos. Así que bueno también acompañar bien conscientemente a nuestro cuerpo, que nos acompaña todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Les mando un beso a todos y bueno, nuevamente muchas gracias a vos por club, por esta oportunidad. Bueno, saludos. chao